Para agregar contenidos al site tenemos aquí el menú insertar con todas las opciones que Site ofrece a fecha de hoy. Vamos a ver primero esta parte, esta parte superior en la cual tendremos cuadro de texto, imágenes, subir imágenes para imágenes que podemos tener en nuestro ordenador y luego insertar URL que ya veremos cómo, cómo funciona. Haremos clic, por ejemplo, sobre el cuadro de texto y aquí me va a aparecer esto. Y como ya tengo un texto por ahí que he copiado, lo voy a pegar aquí. Este texto está en negrita, se lo voy a quitar para que no quede tan cargado. Y lo que voy a hacer aquí es introducirle un título de sección. Y para ello utilizar el estilo título y aparecerá de esta manera ya tendría ya habría introducido un texto imaginemos que queremos asociarle una imagen si la tengo en mi ordenador la subo si está en Google Drive la busco en Google Drive compartido conmigo recientes etcétera o si quiero buscar una pues me puedo ir aquí pues esto como de muebles Aparecerá aquí, podría incluso seleccionar, hacer una búsqueda más ajustada por color. Coger este tono, por ejemplo esta, y eh, seleccionar. Por supuesto que tendríamos que mirar eh, cómo son con qué licencia está, está publicado. Bueno, tenemos el texto ahí arriba y la imagen aquí abajo. ¿Queremos que aparezca uno al lado del otro? Bueno, lo vemos aquí, hacemos clic aquí arriba, nos aparecen estos dos controles en los laterales del texto. Y entonces, si este lo cogemos y lo arrastramos, veremos que en el fondo aparece una rejilla que va a ser. ...la que va a controlar el, el aspecto del, de los objetos que vayamos poniendo... ...y puedo coger la imagen y moverla a esa rejilla. Aquí vemos... ...la podemos mover un poquito más a la derecha... ...y entonces tendríamos un poquito más de sitio para el, para el texto. Y ya tendríamos la noticia con una imagen. Si queremos seguir en otra página... Vamos aquí y vamos, por ejemplo, a segunda. Y vamos a ver el efecto de insertar URL. Insertar URL es interesante solo con algunas páginas, porque con otras no funciona de esta manera. Por ejemplo, si voy a Padlet.com, vemos que nos está ofreciendo una imagen con un pequeño comentario y el enlace, en lugar de ser únicamente un enlace. Entonces Esta imagen puede acompañar a un, a un texto o lo que queramos. Esto no ocurre con todas, las, con todas las páginas. Vamos al submenú, voy a ponerle un encabezado de solo título y voy a insertar una carpeta, por ejemplo, este mismo. Podemos insertar de esta manera un listado, eh, el listado de carpetas eh, que se encuentren o archivos que se encuentren dentro de, eh, de, de una carpeta de Drive. Si queremos insertar un vídeo de YouTube, lo vemos aquí y podríamos buscar sitios Google. De la búsqueda, tenemos aquí el tutorial, un tutorial, lo seleccionamos y lo tendríamos insertado aquí. Puedo mirar la configuración, el color de la barra, si permitir pantalla completa, etcétera Lo dejo ahí en completado, ¿Eh? lo puedo dejar ahí. Si quiero marcar una separación entre uno y otro con una línea, puedo utilizar un divisor. El divisor lo puedo arrastrar para arriba para abajo voluntad lo tendría puedo insertar también un calendario aquí elegiré cuál es el calendario que quiero por ejemplo este mismo y aquí podré seleccionar cómo quiero que se visualice modo agenda no quiero que se visualice semana quiero que se visualice en mes la zona horaria no quiero que aparezca o si sí, quiero que aparezca, etc. Y así lo podría ir haciendo con documentos, mapas, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios y gráficos. Una cosa, si quiero acceder a una página que no está en el menú de navegación, tendré que venir aquí, a páginas, y seleccionarla desde ahí. Para lo siguiente, insertar el objeto que desee.